usuario más extraño y peligroso de Roblox. El usuario malas noches, este usuario de Roblox es muy extraño ya que solo se la pasa jugando home y memories, algunas veces también se le ve jugando su propio mapa, que por cierto es el mapa que a todos nos dan normalmente, este usuario es nuevo ya que él creó su cuenta en el 11 de marzo de 2021 pero bueno es otra cosa, ahora les diré sus conductas o también maneras de comportarse, este usuario se comporta muy raro ya que a veces solo se une y se queda quieto o a veces se le ve moviéndose y no se le ve en la lista de jugadores el usuario te pide jugar a algo que cuando tú le dices que no sabes a qué jugar o que quieres jugar a otra cosa ese usuario te dirá que quiere jugar a las escondidas, él te dirá que tú cuentes hasta 20 y si le dices que no raramente serás baneado de Roblox por unos meses pero si tú le dices que si él se esconderá y tú contarás ojo con esto ya que si haces trampa y no llegas a contar a 20 te encuentre te dirá que cuentes otra vez si le dices que no el usuario demandará solicitud de amistad y después se saldrá del juego si él te envió solicitudes tu decisión, si la vas a aceptar o no si la aceptas, te dirá muchas gracias y te enviará una serie de números. Supuestamente, esos números son palabras que si los traduces dirán esto: sé dónde vives. Ahora diré de qué es capaz este usuario. El usuario es capaz de rastrear tu ubicación en segundos, y te va a amenazar de que le digas información personal. El usuario al comienzo es pacífico y amigable, pero después te amenazará con muchas cosas, después de terminar de jugar con malas noches, y es hora de que te vayas a dormir, el usuario irá por ti exactamente a las 11 de la noche, te llegará un mensaje de Roblox de aquel usuario, diciendo abre tu puerta, te estoy esperando, es obligatorio decirle esto, vete a dormir, pero si ignoras el mensaje el intentará entrar a tu casa y secuestrarte o te acechará, y si el mensaje diciendo esto, ya entre ahora podemos jugar, pero si no logra entrar a tu casa te dirá esto, no he logrado estar a tu lado, pero no me olvides, pronto sonreiremos juntos, ahora diré cosas de su perfil en Roblox el usuario en su descripción dice, porque lo hice porque los mate, la última palabra que dijo el usuario es, no tengo familia, eso tiene mucho que ver con su descripción, dale like si te gustó el video adiós.